Cordial saludo. En el módulo 1 anexo general RETIE, comprenderán las medidas que garanticen la seguridad de las personas, la salud, la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico en equipos y o productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Verán también en este módulo 1 las prohibiciones, la demostración de la conformidad y los requisitos transitorios. Pasándonos en la frase de Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, ustedes encontrarán docentes de experiencia con muchas ganas de transmitirles su conocimiento por medio de la charla virtual y los talleres. El RETIE y la NTC 2050 son un estudio de seguridad ocupacional, una invitación a la prevención, a la incorporación de la protección, pero sobre todo, una calidad de vida. Ningún trabajo es tan importante, ningún servicio es tan urgente que no tengamos tiempo para realizar un trabajo seguro. Disfruten de este módulo. Alcaldía de Medellín.